Pero entro ya con el flow Estoy en basque anotando gol Esa puta adquirió el gol Macro, si marcando gol Ese es tu amor, te damos No llores, hermano, te apanto, Entro en la escena con tu mismo Vos buscás gol de de so a los fortina haciendo una canción mostrando mi flow Sin emoción, antes de criticarme Hacia los bots y no acto Rompiendo la voz Esa pib adquirió el gol Pero yo adquirí el flow Ahora todos te dicen que lo cubro Utilizan títulos, mostraros todo yo Me entro, entro ya con el flow Estoy en basque anotando flow. Esa puta adquirió el gol Ganando, ves y marcando no te paso entro en la escena con tu mismo lo buscas todo el derecho de amor estudiamos no es nuestro fake chain escucha hermano no te quiero mi game seguro no entenderé la dificultad de un pibe de 14 que inventa la música que aunque le salga peor a lo van a criticar porque tienen envidia de lo que aporta lograr mientras ese fracaso con suerte saben estudiar y tu fake friend entro ya con flow que anotando foul, esa puta adquirió el gol. Andro Messi marcando gol, esa es tu mando, es drama. Yo, yo, de hermano, ya pasó Ando en la escena con tu mismo. Poco casco, el de niño de amor. O -e l Tengo a mi chute que mata a quien puede Mientras puedo tener a tu G Que no se anima ni a rape frente a mí Solo se anima a rapear frente a ti Seguro me van a hatear esos pibs Y ya estoy harto, no filmar un contrato Le tiré un free, pero sufrió un infarto Negro, entro, ya con Estoy en paz que Esta puta es que yo era. roll Me y marcando hoy. Esa es tu mano te da amor, amor. No llores hermano, ya paso. Yeah. Lento en la escena con tus mismos si sí, sí, a yeah. buscar Golden y yo yeah. de amor